Sí, eh, este 7 de septiembre, eh, digamos, a nivel nacional, están las elecciones, etcétera, en donde se van a poner, digamos, en votación, digamos, dos modelos sindicales. Nosotros estamos, digamos, llamando a votar por la multicolor, porque justamente creemos que necesitamos un sindicalismo antiburocrático para la lucha, en el marco de que venimos, digamos, de. Eh, eh, eh, provincias que han venido luchando y sí. han estado aisladas ocho, provincias, ocho no. provincias y han estado aisladas en sus reclamos La Rioja, San Juan, Mendoza entre otras, entonces necesitamos empezar digamos, a cambiar la dirección porque justamente necesitamos tener un, un, digamos, un sindicato que nuclee toda la, la, la cuestión porque en el marco de que se viene digamos, un ajuste mayor digamos, con el tema esto del nuevo informe que hizo Massa del recorte educativo. Y en esta lista multicolor, ¿quiénes son los candidatos de, de Aten? Bueno, viene, viene muy bien, viene nuestra compañera Angélica Lagunas como secretaria general, viene Romina del Pla como secretaria adjunta, después viene nuestra compañera Yasmín Muñoz, también está Silvia Torres y el compañero. ¿Lucas Ruiz? Lucas Ruiz, no me sí. la ¿Y, esta, ¿Y esta lista, que, cuáles son los ejes? fundamentales? ¿Es una lista independiente del gobierno? que plantea? Justamente, lo que estamos eh, con esta lista, digamos, necesitamos recuperar el sindicato para la lucha. Uh -huh. Un sindicato, digamos, que no sea aísle y que llame a asamblea, que es... Por ahí, digamos, lo más sentido en estos momentos. Necesitamos lugares en donde podamos decidir. No necesitamos, digamos, un gremio que tome decisiones a puertas cerradas. Necesitamos uh -huh. un gremio abierto y para eso necesitamos que se convoque en asamblea. Así que llamamos a participar de esta elección del Sindicato Nacional de los Trabajadores. Es necesario que nos involucremos este 7 de septiembre porque hace la diferencia, digo, no es lo mismo que tengamos un sindicato para la lucha que un sindicato como el que venimos teniendo, Digo, muchos de los compañeros nuevos ni siquiera conocen lo que es ETERA, porque justamente no, no se la ve digamos, en, los, en el cotidiano, en lo concreto. Así que nos jugamos una gran elección para darle un mensaje nos al jugamos. gobierno ¿sí? y, a y a la burocracia sindical que atén...